Hola, somos el dúo Pablo y Lola, músicos, biólogos y viajeros. Hace varios años tuvimos una idea, viajar por el mundo con nuestra música. Viajamos por Argentina, Sudamérica y Europa. Durante más de 60 meses en total, visitamos 23 países y recorrimos cientos de miles de kilómetros para traerte y presentarte nuestro nuevo espectáculo, Música Viajera. Música viajera es un viaje audiovisual imaginario por todos los países que conocimos, recopilamos un ritmo de cada país y proyectamos fotos e imágenes que nosotros mismos hemos tomado en los viajes. Somos cuatro músicos en escena, más eventuales invitados, los que te hacemos recorrer ritmos del mundo como la cumbia, el tango y folclore argentino, la Rumba y en diversos idiomas como el francés, portugués o italiano Te invitamos a conocer más sobre esta aventura en nuestra web www.pabloylola.com.ar Dale que salimos, te esperamos para seguir viajando juntos. Hoy salí con mi tierra cuesta, con mi gente y su tambor, toco el cielo con mi voz y puedo ir donde quiera.